Diplomado en Diseño Curricular por Competencias con Enfoque de Integración de tic dicontic tic Módulo Didáctica Digital Bienvenidos y bienvenidas al Diplomado en Diseño Curricular por Competencias con Enfoque de Integración de tic dicontic tic que desarrolla el Módulo Didáctica Digital en el que se validarán las actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación planificadas en el microcurrículo y se producirán los Recursos Educativos Digitales Abiertos, REDA, necesarios para llevar a cabo el proceso de aprendizaje. Para nuestro caso, hemos de entender la didáctica como una disciplina de carácter científico-pedagógica que busca determinar las formas de enseñar en procura de lograr que el objeto de aprendizaje sea apropiado por los estudiantes de manera cada vez mejor teniendo en cuenta los contextos de actuación y las características psicológicas de quienes aprenden. A lo largo del módulo se aproximarán reflexiones relacionadas con la didáctica y trabajadas por autores como Abley, Matos, Stoker, Larroyo y Díaz Barriga, desde posturas pragmáticas y aplicadas relacionadas con el aprender haciendo, en el marco de la actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación, como instancia de planificación donde se recrean los contextos de aprendizaje. Desde lo digital se abordará el concepto de Recurso Educativo Digital Abierto, REDA, que según el Ministerio de Educación Nacional es todo tipo de material que tiene una intencionalidad y finalidad enmarcada en una acción educativa, cuya información es digital,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 que permitirán configurar el diseño y programación de los objetos interactivos de aprendizaje, que serán utilizados para el aprendizaje de las unidades didácticas de los módulos académicos de aprendizaje. Finalmente, se espera que el impacto de los objetos interactivos de aprendizaje producidos por los docentes estudiantes se vea reflejado en el trabajo formativo de las aulas, integrándolos a los sistemas de administración de aprendizaje LMS, gracias al cumplimiento de la norma o estándar SCORM, de tal manera que puede evidenciarse el registro del estudio que se haga de los mismos. ¿Qué va a aprender? Usted aprenderá a nivel general a diseñar actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación recreándolas didácticamente a través de la producción de recursos educativos digitales bajo la norma SCORM. De forma específica aprenderá a ejecutar los siguientes criterios de desempeño Diseñar instruccionalmente estrategias metodológicas y didácticas de la actividad de enseñanza, aprendizaje, evaluación didáctica de la enseñanza Producir recursos educativos digitales abiertos bajo licencia Creative Commons, integrados a la norma SCORM Recursos educativos digitales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 La segunda unidad didáctica se denomina Recursos Educativos Digitales. En ella deberá estudiar dos actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación. La primera se denomina Produciendo Recursos Educativos Digitales Abiertos, Reda. La segunda, Ensamblando Recursos Educativos Digitales Abiertos, Reda.